Buenos días, el domingo anterior hemos leído la parábola de las diez jóvenes núbiles que salen al encuentro del esposo y la esposa. Mateo, esta parábola es típica de Mateo, en los otros evangelistas no se encuentra. En cambio, la parábola que ha unido a esta de una manera directa, como un hombre que habiéndose de ausentar llamó de a sus propios siervos y les confió sus bienes es la parábola de las que reciben cinco talentos o las palabras de los talentos se llama en general eh, Lucas la utilizará en la pondrá en otro sitio de las espinas cada uno clasifica las parábolas o las cualifica de una manera distinta se tiene que atender a cada evangelista qué pretende y dónde la sitúa aquí, como siempre se trata de tres casos distintos a uno le da cinco talentos a otro le confiere dos talentos y a un tercero un talento nosotros lo leemos como si fueran cantidades que diferencian los unos de los otros pero es que en el en el reino de Dios no hay números. Dios no sabe de números. Da los talentos de acuerdo con la capacidad que tiene cada uno. Además no los da así por las buenas. Es, un, es gratuito, ¿eh? el talento es gratuito. O los talentos en sentido de monedas o en sentido de talento. No es gratuito. Es... Perdón, es gratuito, es un don de Dios. Es un don que lo tenemos desde el nacimiento... Y esto se, ...hoy día se está estudiando muy bien todo esto... ...de que los talentos ya los tenemos desde que nacemos... ...pero lo bueno es que cada uno produzca... ...haga producir estos talentos... ...y cuando se produce un talento es siempre para los demás... no ...son para ti, tú no los necesitas... ...cuando los pones a disposición del otro... ...el talento tiene sentido... ...por esto en la parábola... No, no pasa nada si uno tiene cinco o tiene dos, o incluso tiene uno. Aquí lo malo es que el tercero tiene miedo del señor, ¿eh? lo conoce que, que es muy severo, ¿eh? y lo, eh, lo pone en un agujero y lo amaga. Cuando el señor se da cuenta, le quita el talento, para que aquel que había producido cinco talentos, Tenga ahora uno más, el que ha quitado a este, para que lo haga producir. Siempre el tema es producir. Y producir no en el sentido moderno que tanto usamos hoy día, sino en el sentido de dar hacia para los demás. Producir, fructificar, porque los frutos son siempre para los otros. Si cambiamos esto, entenderemos muy bien todas estas parábolas. Las hemos situado en nuestro mundo crematístico, en nuestro mundo que todo el día estamos hablando del dinero y de las acciones y de lo que sea, y en cambio Dios no conoce los números. Si no conoce los números, la reino de Dios es muy distinto de nuestro reino del que estamos pr prometiendo. Esto nos haría pensar, nos haría pensar, que lo interesante no es tener muy, mucho talento, sino hacer que este talento produzca. Por esto yo lo podría resumir en, la, en el título de la palabra. Dios concede los talentos según la capacidad que tiene cada uno para hacerlos fructificar. Y esta capacidad es un don de Dios. Es tan don de Dios que no depende de la evolución de la humanidad. Que Dios desde el principio cuando ha pensado crear, ha dado ya ese don para que cuando llegue una per la persona, aquellos que son capaces de hacerla trabajar, y hacerlo trabajar para los demás, produzca frutos. Esto es super... Se da en todas las culturas continúa dándose en situaciones, muy... en situaciones distintas, pero siempre es el don de Dios que está produciendo frutos para los que más los necesitan. ¿Más claro? Gracias.